emprender es una carrera de fondo que lo importante no solo es cómo empiezas sino sobre todo cómo acabas si es que se acaba alguna vez entonces eh, esto va a ir poco a poco paso a paso y entendiendo como decíamos antes como una maratón bueno esas habilidades sería un equilibrio entre las habilidades técnicas y personales por supuesto, para emprender haría falta saber mínimamente de aspectos técnicos, a finanzas, modelo de negocio, pero sobre todo y más importante, habilidades personales como la creatividad, la innovación, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, aceptar responsabilidades. Bueno, hay sectores que vienen creciendo de los últimos años como fintech, biotech, pero para 2022 estos se irán creciendo, así como por ejemplo a proyectos ligados al mundo de la salud y health, pero todo lo relacionado con clima, eh, vamos a decir sector climate tech, que tiene que ver con captura de CO2, bonos verdes, todo relacionado con el mundo del, del medio ambiente, del clima, de la sostenibilidad, seguramente oiremos hablar aún más de, de este sector en 2022.